Amigos, retornamos por aquí, como bien le decía al hacer la pausa, Hoy contamos con la visita de un distinguido amigo, un hermano, el diputado Emanuel Morales, de la provincia de Santo Domingo, específicamente del municipio de Santo Domingo Norte, por el Partido de la Liberación Dominicana. Pasar balance a lo que ha sido una gestión legislativa de ya más de dos años, dos años más o menos, pero también conocer cómo está el panorama político en Santo Domingo Norte y a nivel nacional. Emanuel, bienvenido a este espacio, querido amigo. Hermano, muchas gracias por invitarme a tu programa. Eh, de verdad que es un honor para mí estar con un amigo y un hermano como usted Eso es así. esta noche. Eso es así. Hermano, vemos que recientemente tú has presentado unas resoluciones muy importantes. Me gustaría que hiciéramos un balance ahí de manera muy breve de cómo ha marchado tu gestión legislativa y esas resoluciones que tú has estado presentando en favor del municipio Santo Domingo Norte. ¿Cuál, cuál ha sido tu trabajo, tu gestión en ese orden, Manuel? Hermano, mira, eh, ciertamente nosotros hemos tenido un trabajo bastante arduo en la Cámara de Diputados. Y de verdad que gracias al Señor lo hemos llevado con mucho decoro, con pasión y con entusiasmo. Un legislador está para tres cosas. La gente confunde lo que es un legislador y lo pone a hacer otras cosas. Y de verdad que eh, cuando la mano del gobierno no llega a esos lugares, eh, tiene uno que hacer tantas cosas distintas sí. para uno poder ayudar a la gente, pero el legislador está para fiscalizar, representar y elaborar leyes, legislar, es decir, eh, su nombre así lo, lo indica. Y nosotros hemos trabajado eh, con la comunidad, con nuestra gente, eh, llevándole el clamor de lo que se siente en esos barrios, a, a la Cámara de Diputados que es donde nosotros tenemos voz y podemos representarlo que fue para eso que nos eligieron y como tú decías eh, hay una resolución que ayer se aprobó gracias al Señor eh, por la ayuda de los legisladores amigos y hermanos que nos dieron un voto de confianza y sometimos el año pasado la construcción de un mercado en Santo Domingo Norte, un, mes, un mercado que, que lleve soluciones eh, a nuestro municipio, ya que es un municipio como ustedes bien lo saben, el tercero más poblado caminando para ser el, el segundo más poblado del país donde tiene un millón y pico de habitantes y donde hay muchas carestías hay muchos problemas donde la gente tiene que salir a buscar el sustento de cada día y comprar también ese sustento saliendo de santo domingo norte porque no hay obras de infraestructuras de importancia en nuestro municipio y creo que un mercado resolvería muchos problemas resolvería llevarle productos frescos a la gente resolvería un tema de, de empleo ya que la gente con, con un espacio donde pueda vender puede eh, hacer negocios y puede echar para adelante, resolvería el caos prácticamente en una gran parte del tapón porque eh, la gente tiene que salir a buscar esos productos hacia el mercado nuevo que estamos a un minuto de, del Distrito Nacional pero salir en la mañana todo el mundo y entrar en la tarde todo el mundo al municipio eh, vuelve un desorden el tránsito en la mañana y en la noche, en la tardecita entonces eh, creo que una resolución que vale la pena eh, mostrar a nuestro municipio y que eh, la alcaldía así mismo como el, la presidencia de la república puedan tener el ojo puesto en santo domingo norte para hacer una obra de esta magnitud en pandemia lamentablemente el alcalde carlos guzmán eh, quitó un mercado que si bien es cierto en guaricano estaba un mercado improvisado pero tenía 25 años ese mercado funcionando, o más de 25 años funcionando en nuestro sector y sin tener un plan B quitó a esa gente y la mandó a su casa para que se encerraran en, en sus hogares y se murieran de hambre y creo que eh, las cosas no se deben hacer eh, de esa manera, se deben de buscar primero soluciones para poder resolverle a la gente y esa resolución se se aprobó ayer, gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios y a los, a los que tienen el poder en las manos ahora mismo que podamos resolver ese tema del mercado, así como varias resoluciones que hemos sometido. Eh, sometimos una resolución en principio cuando llegamos allá eh, para la creación de un, de un hospital de segundo nivel en Guaricano, sí. eh, que creo que con la población que tiene Guaricano se merece tener un hospital dentro de nuestro sector. Allá hay más de 350, 400 mil habitantes y 60 mil y pico de votantes. Y creo que eh, es de gran ayuda un hospital de esa importancia, de esa índole, porque el que se pone, en, se enferma eh, a las 5, a las 6 de la tarde, no tiene dónde atenderse. El que le da un patatú, como dicen en el barrio popular, eh, no tiene dónde internarse. Y salir a la Jacobo Masluta o salir a Villamella para que le den los primeros auxilios, se, le, se perdería un tiempo prudente que es necesario para poder retener o poder eh, estar vivo. Y, y ahí se nos iría mucha gente, o se nos están yendo mucha gente con esa, esa problemática de no tener un, un hospital allá. Sometimos también un, un CAI sí. para Santo Domingo Norte, donde eh, podríamos tener la oportunidad de, de atender niños con problemas eh, motores, eh, niños especiales, sí. que en el país completo no tenemos prácticamente esa oportunidad, solamente hay dos o tres, y creo que Santo Domingo Norte se merece muchas cosas, sometimos un banco de reservas paraguaricanos, sometimos eh, un techado para Villamella. Sí. Eh, creo que eh, hemos, tra tratado, hemos tra estado tratando de, de, de hacer cosas que la, la población nuestra lo necesita y ponerlo en el, en el sentir de, de los políticos que tienen el poder ahora mismo, que es el PRM, es el gobierno que está de turno, y, y ese es nuestro trabajo, legislar para las grandes mayorías y y pedirle para que esa población nuestra, de Santo Domingo Norte y del país, puedan tener una mejor vida, un mejor desenvolvimiento, que las cosas se le hagan más fáciles. Muy bien. Manuel, tenemos que hacer una pausa. Yo quisiera que pasemos balance ahora la parte política, cómo marcha la política, porque ya vemos que precisamente este fin de semana el licenciado Danilo Medina estuvo en ASOA. Vamos a ver por esa parte, ¿qué te parece? Claro. Muy bien. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes. Así es. Amigos, retornamos por aquí nuevamente con todos ustedes. Yo les decía al hacer la pausa, hemos hablado de lo que ha sido el rol como legislador de Manuel Morales, pero ahora también tenemos que hablar con el político, porque al parecer el Partido de la Liberación Dominicana ya encendió los motores con la actividad que estuvo llevando a cabo el expresidente Danilo Medina en Asua. En Manuel. ¿Cómo está el PLD de manera sincera y justa, Emanuel? Bueno, hermano mío, mira, el PLD es un partido organizado, un partido que trabaja día y noche en su reestructuración ahora mismo. Y estamos avanzando eh, muy bien. De verdad que el presidente Danilo Medina, que es el principal activo que tiene el PLD, pero que también tiene el país, que nadie lo dude, está en las calles. Eh, se había detenido de juramentar a algunos nuevos miembros, pero salió nuevamente a las calles, comenzando por Asua. Y ustedes vieron la actividad que se dio allá, una actividad de masas eh, muy concurrida. El PLD vivo, un, muchos jóvenes creyendo en nuestro partido, sí. en las ejecutorias que hizo este partido de la liberación dominicana de mano eh, del presidente Danilo Medina no se pueden ocultar las realizaciones que ha hecho el, el PLD en sí. Es decir, donde quiera que uno se moviliza puede eh, enumerar las obras que hizo el PLD. Y lamentablemente eh, el gobierno del PRM no puede exhibir ninguna. Y la gente hace comparaciones. La gente sabe quién es el partido que cuando llega al gobierno hace realizaciones y, y le sirve a la gente. Porque para eso es que se gobierna, para, para servirle a los más necesitados y para que los lo que no son tan necesitados tengan estabilidad y puedan seguir avanzando. Entonces el PLD yo creo que estamos a punto de volver al Palacio Nacional, solamente que como es un cuatrenio de... De, constitucional que ha ganado el PRM, le quedan dos años prácticamente y nosotros estamos esperando el momento el momento para, para ganar las elecciones y que sigamos fortaleciendo nuestra democracia pero también nuestro país con instituciones eh, y con realizaciones como lo hizo el PLD anteriormente y la gente quiere que vuelva el PLD ya la gente se dio cuenta que, que, que cometió un error diputado hay algo muy importante precisamente esta semana luego de lo que usted ha dicho salió a relucir de parte de la encargada de litigación de lo que es el pesca que decía que el caso del expresidente danilo medina ha sido investigado en cuanto a los hechos que han están imputado algunos de sus familiares y ex funcionarios del gobierno ¿Qué opinión le merece esto y no pudiera hacer esto una limitante para que el pld detenga su proceditismo es que eso es lo que buscan, pero ya la gente no, no se le come el cuento. Eh, en principio la gente creía que, que era un ministerio público independiente, pero a, al, en el transcurso del tiempo están viendo que no es independiente nada, están viendo la dependencia del gobierno, y que cada vez que eh, el PLD comienza a aprender los motores, salen con un discurso distinto para querer amedrentar al PLD, no lo amedrenta nadie el PLD está en las calles, seguirá en las calles, y ganaremos las elecciones y que hagan lo que quieran eh, si ellos tienen pruebas que sometan a quien tengan que someter ahora bien, el PLD es una estructura diferente a todas las demás y seguiremos avanzando y seguiremos trabajando para llegar al poder nadie nos va a detener Así Diputa, que, diputado, que hablan vámonos, lo que quieran. Diputado, vámonos a su demarcación. Siendo uh -huh. justo, usted sabe ya, el panorama de Santo Domingo Norte para el PLD, ¿cuál es de manera real al día de hoy? Porque vemos uh -huh. como ciertas situaciones en cuanto a lo que ha sido la fuerza del pueblo y el PLD en Santo Domingo Norte. ¿Cuál, ¿Cuál es la fuerza de manera real, diputado? Bueno, yo he ido a diferentes programas y he dicho la realidad. Vamos a ver. Eh, en principio nos dieron un golpe de eh, efecto muy fuerte. Y porque fue una alcaldía que nosotros ganamos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y que, como dicen en el algo popular, nos dieron un tumbe. Sí. Nos dieron un tumbe eh, con esa alcaldía de donde nosotros podíamos resolver muchos problemas. Y los compañeros que ayudaron a ganar esa alcaldía, que estaban sin nombrar, más lo que estaban nombrados hoy están en las calles no le han dado la mano. Sí. y Tuvimos un momento de turbulencia muy fuerte en principio porque llevarte el alcalde y llevarte la alcaldía eso representa un peso muy fuerte, sí. pero ya la gente sabe que el PLD va al gobierno si Dios lo permite en el 24 y esos compañeros que estaban rezagado en su casa, que quedan pocos rezagados, quedan pero pocos, muchos ya están en la calle. Eh, hablar de, de, de eso es también mencionar que el presidente Danilo Medina el día 12 de julio de junio a las 10 de la mañana va a juramentar 12 mil, 13 mil jóvenes del PLD. Allá en Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte. Entonces, nosotros estamos fortaleciéndonos cada día. En la plataforma hay más de 13 mil en el día de hoy sí. eh, del PLD. Y eso ustedes lo verán el día 12. Ustedes verán y van a comenzar a tomar el, temo, el termómetro de Santo Domingo Norte para que ustedes vean cómo anda. Nosotros no nos detenemos, estamos trabajando día y noche en Santo Domingo Norte. Y si bien es cierto que nosotros tenemos limitaciones porque no estamos en el poder y tenemos eh, alguien que, que está en una alcaldía haciéndonos la contradía eh, a cada segundo, la gente ya no cree en promesas y más en gente que le hable mentiras. La gente está pensando en que vuelve el PLD y, y, y en, en que nosotros podamos gobernar como gobernó el PLD y el, el compañero Danilo Medina para todos con una estabilidad enorme. Hoy en día la gente entiende que no fue nada más al PLD, que se le dio el golpe de defecto. La gente sale a comprar un pollo que estaba a 37 la libra, y hoy está a 90. Un huevo de 3 y medio está a 8 y a 10 pesos. Un, bot, un galoncito de aceite de 145 pesos está a 315. Es decir, eh, la gente lo siente no nada más el PLDista, todo el mundo y mucha gente se está sumando al PLD para sacar este desgobierno y volver a, a, a llevar un, un partido como el de la liberación dominicana para que eh, pueda administrar los fondos del erario público de la manera correcta. Diputado, dos preguntas puntuales, porque lo que usted está explicando que eh, se escucha muy bien y uno diría, pero si las cosas marchan así al parecer el PLD nuevamente se fortalece. Santo Domingo Norte ¿cómo está la integración de la alta dirigencia el caso de la presidenta del partido y los demás dirigentes los miembros del comité central que tienen allí ¿cómo está la integración de los dirigentes y si De manera sincera, diputado Ustedes verán el día 12 son tantas días la, la presidenta del partido está integrada Claro, eh, nosotros eh, somos seres humanos y en un momento determinado podemos estar en una reunión y en otra no, pero está integrada al 100%, el ex exalcalde eh, René Polanco está integrado, los miembros del Comité Central están integrados, los diputados, tres diputados tenemos allá en esa demarcación del PLD, que nos mantenemos firmes y estamos trabajando día y noche, no tenemos presidentes de intermedios, sino coordinaciones, coordinadores de de los intermedios y coordinadores de CB, eh, es decir, aspirantes a ser presidentes de comité de base, que están trabajando día y noche también para que el PLD se fortalezca cada día más. Diputado, nos quedan unos minutos. Vamos a aprovechar porque veo que el equipo estaba colocando unas imágenes ahí suyas en lo que son esos mano a mano específicamente en Santo Domingo Norte con el alcalde de Santiago y precandidato a la presidencia de la República, Abel Martínez. Cuénteme, usted está con Abel, ¿Qué? cuénteme, hábleme de eso, diputado. Las imágenes hablan solas. Eh, miren, yo estoy con Abel desde que salió a aspirar, desde que dijo que iba a aspirar a la presidencia de la República. Porque entiendo que en Abel se conjugan muchas cosas. Eh, Abel es un hombre joven, un hombre carismático, un hombre que eh, promete ser un, un político eh, fuera de serie y que no nada más que promete que lo que ha, le ha tocado hacer lo ha hecho bien. Abel fue procurador fiscal en Santiago y lo hizo bien. Sí. Fue diputado tres veces, lo hizo bien. Fue, es alcalde actual de Santiago, lo ha hecho de maravillas. Cogió un, un municipio que como Santiago de, debió de tener un alcalde como Abel desde hace tiempo, pero lo, lo, lo tomó destrozado. Una alcaldía eh, sin ningún tipo de mérito y lo ha convertido eh, a Santiago eh, eh, en algo que quisiéramos que se convirtiera a la República Dominicana. Y eso es con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, con ideas renovadoras. Abel ha hecho una excelente gestión. Yo le preguntaba a Abel que cómo él pudo repetir y por qué la gente en Santiago lo quiere tanto. Y haciendo alusión a lo que pasa en Santo Domingo Norte, que en Santo Domingo Norte no ha repetido un alcalde. Y veo que este va por el mismo camino y le hacía alusión a eso y... Escucho, escucho dirigentes de la fuerza del pueblo que dicen que la única vez que va a repetir un alcalde es ahora bueno los asalariados dicen eso y mucho más porque que el problema es que tienen que eh, defender su salario <risa> pero vea los barrios busca los dirigentes de la misma fuerza del pueblo eh, que no están en el ayuntamiento para que tú veas te van a decir la realidad sí. te van a decir lo que hay te van a decir lo que pasa y le preguntaba a Abel, para volver al tema, sí. le preguntaba a Abel eh, que por qué la gente lo quería tanto, por qué repitió, eh, por qué esa valoración tan grande. Y me dijo, Manuel, eh, hay dos cosas fundamentales, que es el trabajo constante y no hablarle mentira a la gente, visitarla siempre. Y mira, eso me, me, me tocó porque eso es lo que esa es la esencia nuestra. A ver se parece mucho a lo que yo soy. Pues yo no le hablo mentira a la gente. No, no, no, no quiero marear a nadie con cosas que, imposibles para, para ganarme un adepto en un momentáneo. Me gusta ser amigo en esto. Y Abel hace amigos, Abel trabaja, Abel no se cansa, Abel sigue fajado día y noche. Y eso es lo que queremos, un hombre que, que pueda. Eh, dedicarnos el tiempo prudente para que los problemas y los males de esta República Dominicana, nosotros los resolvamos. Claro, la tarea de Abel va a ser muy difícil ahora porque 16 años consecutivos tuvo el, el país de crecimiento con el PLD y ahora nos están retrocediendo 20 años atrás. Entonces, venir un gobierno nuevo a enderezar los entuertos y a querer seguir adelante como nos pasó en el 2004 porque esto no es nuevo esto pasa siempre cíclicamente y cada vez que el PRM PRD gobierna deja el país destrozado pero una tarea ardua, ardua que le tocará ver, pero ahí estaremos nosotros para ayudarle también. Excelente. Y un tipo con, con muchas condiciones. qué bien. Emanuel, hemos concluido esta interesante oh, conversación contigo. Claro que sí, quedaron Yo. temas, tenemos que volver por aquí. <ríe> quedaron temas pendientes. Ah, exacto, es exacto, así. sí. Vamos a nuevamente a coordinar otro encuentro. Señores, interesante conversación con Emanuel Morales, diputado del PLD, específicamente la provincia de Santo Domingo del municipio de Santo Domingo Norte. Emanuel, Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, por acogerme en tu programa y, y, y de verdad que siempre a gusto contigo y la amistad nuestra, usted sabe que Filme. cada día sigue eh, reafirmándose mucho más. Eso es así. Muchísimas gracias.